Hey, ¿Qué tal chicos? Soy Lucy Love Freak y bienvenidos al episodio número 3 de Ruby. Quedé muy emocionado en el último episodio puesto que creo que ahora en este episodio vamos a ver lo que es el backstory de Salem. Cosa que pues yo creo que son las cosas más importantes en toda la serie puesto que Salem es eh, o está pintada como la, la villana de la historia. Y no sabemos realmente sus motivos hasta ahora. Entonces si nos dan una buena backstory de, de Salem realmente estamos un paso más al, en la dirección correcta de donde hacia dónde se está moviendo Ruby así que vamos directo al episodio chicos estamos de vuelta libertad Hmm. Tiene algo de parecido con, con Wise, ¿no? Osma, Ospin. Entonces, Ospin y Salem se conocían desde mucho atrás, por lo visto. Hmm. Su voz es más de la de Oscar que la de Ospin, por cierto. Pero sí, fíjate que... Ospin y Salem... Eran... Algo. Esos eran los... Creo que nos hablaron de ellos en el volumen 4, ¿no? Ok. Primero que nada los visuales de este episodio son increíbles. De verdad. Lo que es la animación y, lo, y la, las imágenes de todo el, el ambiente es increíble. ¿The fuck? Son literalmente los dioses. El dios de la luz. Ok, Cinder Salem estaba un poco más loca desde el principio. Pero suena lógico, no puedes simplemente traer gente de la muerte solamente porque tu capricho. Oh, that's, that's creepy as fuck. Y de ahí salen los Grimm's. Él aceptó. Curioso que el dios de la destrucción y la muerte aceptó traerlo de re al regreso a la vida. Hey, puente trasero. Sería súper increíble saber que el dios de la destrucción por fin se deshizo de su hermano de la luz. Son dragones Pero sigue vivo En otras palabras, el hermano de la destrucción es... Oh. Ha muerto y revivido un montón de veces ya. Uh. La verdad es que sí es bastante egoísta por. Su amante nunca va a, va a revivir. Y ella nunca va a morir. Es, es bastante triste cuando lo piensas. No sangra, por cierto. Pero. Pero es cierto. Los manipuló, les mintió y los hizo nudes, pelear uno en contra del otro. Fácil. ella causó la rebelión contra los dioses, literalmente. No. <ríe> ¿Pero tampoco envejece? ¿Nada? De verdad no creo que tengan oportunidad contra... Los dioses. Sí, no. No le di Acá, acá han de matar a, a todo el mundo o. experimento Un era un, ex... un experimento para los dioses. Oh. Internet? Internet? Hello? Pequeña falla técnica Por esto la luna Pero ya no existe la humanidad Literalmente, ya no existe la humanidad, son los Grimm salen de ahí. Ok, entonces de ahí ganó sus poderes de un deseo de suicida, básicamente. Osma, o Ospin, o Oscar. Ellas no se pueden ver entre sí mismas, ¿verdad? Por lo visto. ¡Canela! En, en especial porque fuiste tú el que no quería que regresara. Pero. Una lanza, una espada, una corona y la lámpara. Es mucha presión para alguien Otra vez Pero Entonces, ¿cómo fue que llegaron Al a, a punto actual? Entonces Salem nunca va a morir y Ospin siempre va a reencarnar. Por lo menos hasta que junte. Au. Oh. Hasta que junte la. Las cuatro reliquias. Y los dioses lleguen de nuevo. Uh Entonces, como quieras. Ya. Pa Para cuando regresó, entonces ya había pasado mucho tiempo. Que me imagino es Salem. Pero. Para entonces Salem ya controlaba a los Grims. Y acabamos de ver a los Grims atacar a gente. No sé si. Increíblemente han cambiado Tanto Increíble que desde ese punto Ambos ocultan secretos del uno del otro. Pero son los únicos con magia. Suena tentador, la verdad. Pero salen controla a los Grims. ¿No? Básicamente son el, el nuevo dios de la, luz, de la luz y la oscuridad. Me encanta ese arte. Cuatro hijas. Que me imagino es una remembranza de las cuatro maidens. De ahí nacieron las cuatro maidens, quizá. ospil heredó sus poderes a sus hijas? ¿Sus hijas son inmortales también? Tienen magia Pero Entonces, ¿qué pasó con sus hijas? ¿Y eso qué es? ¿Esclavos? ¿Seguidores? ¿Seguidores? Ciertamente luce algo... Algo tétrica. Pero me es inmortal, ¿qué van a ganar con esto? Destruyeron todo el castillo solo. No me digas que mataron a las niñas. ¿Qué pasó con las niñas? ¿Qué pasó con las niñas? Oh, cambió el... Cambió su arma Oye, si va cambiando de. De persona a persona. Ok chicos, primero que nada, uh, siento que no hablé demasiado durante el episodio porque todo el episodio fue uh, información tras información, tras información, tras información. Y sentí que todo fue demasiado importante como para cubrirlo con mis comentarios. Pero en fin. ¡Wow! <ríe> no entiendo por qué ocultar la historia de Salem hasta, hasta ahora. ¿Por qué, por qué tardado seis volúmenes después hasta ahora cuando... Supimos de ella al final del volumen 3, si no me equivoco. Si no me equivoco fue el 3 o el 2, quizá. Vaya, pero ya han pasado algunos cuantos años. No entiendo por qué esconderla hasta ahora, sabiendo que ella es el villano o el villana principal en la serie. Uh, uh, uh, ahora tiene sentido, entre comillas, uh, cuál es la relación que tiene Salem y Ospin. La cual empezó con una relación romántica. Pero fue la misma, la misma, no sé, la misma locura de Salem, la cual llevó a, a, a, a llevar todos esos eventos. El hecho de su egoísmo, de querer regresar a la vida a su amado, que sí se pudiera entender el hecho de que eh, estás tratando de regresar a la vida a alguien que tú amas, pero... También tienes que aprender que la, que la muerte es una parte natural de la vida... Y, ...y que simplemente en algún punto u otro los dos iban a morir. Pero Salem, siendo bastante inteligente por lo visto... Uh, ...pudo engañar a los dioses. Pudo poner a las personas, a los humanos en contra de los dioses. Y a causa de eso, eh, literalmente fue una... Extinción, ...extinción total de la humanidad por un tiempo, por lo visto... Por un tiempo no, no, no explico cómo volvieron. La humanidad volvió a crecer. Cuando luego los dioses mismos dijeron que ya no había más humanos en, en, en, en el mundo. Que Salem estaba completamente sola y estaba condenada a vagar por el mundo sin poder morir. Uh, por otra parte, Ospint ahora tiene esta misión de, de juntar las cuatro reliquias, los cuales va a invocar a los, nuevo, a los dioses de, luz, de la luz y oscuridad de nuevo. Y a raíz de eso van a juzgar a la humanidad de nuevo. Uh, <ríe> me da algo de... No sé. Me da cosa eh, saber que... Para los dioses somos un experimento. Y nada más que eso. Somos un experimento. Fue, como le dijeron, un bello experimento mientras duró. Y el dios de la oscuridad fue el que le dio los poderes de la magia a la humanidad. Y a raíz de eso, uh, al parecer... A los humanos no les gustó mucho la idea de tener que seguir el, el mandato de los dioses por mucho tiempo. Y Salem simplemente fue el el, el trigger. Solamente fue la persona que disparó la primera bala y toda la humanidad la siguió. A raíz de eso, ahora Osmo o Ospin o Oscar, como quieran llamarlo, uh, pasa esta vida teniendo que... Bueno, no esta vida, literal, esta existencia, porque, pues, vidas ha tenido un montón uh, Pasando de cuerpo en cuerpo, no realmente renaciendo, simplemente moviéndose hacia otro, hacia otro cuerpo El cual, por lo visto, no, no distingue entre edades, no distingue entre razas, no distingue nada Simplemente te mueves a un cuerpo y ya está por lo visto solamente son hombres a los cuales ha, a los cuales ha migrado. Uh, pero sí, algunos ya tienen familia, como, como lo vimos en, en el episodio de hoy. Algunos son simplemente niños, como lo son Oscar. Uh, y sí, son, son muchas diferentes escenas y diferentes personas o vidas las que ha afectado. Y que realmente ha tenido que convencer o tomar control completamente de ellos. Porque como fue el caso de Oscar Oscar simplemente vivía una vida tranquila Pero él lo empujó Y lo empujó y lo empujó hasta que realmente Decidió salir en esta misión Prácticamente suicida Ya que inclusive Jim dice que, que Salem es imposible De destruir Puesto que es inmortal Entonces no hay forma de detenerla Quiero Quiero saber las decisiones que ha tomado el equipo rubio Ahora que lo sabe Puesto que si saben que esto, esto es... Toda misión puede ser inútil, puesto que Salem es inmortal. Entonces, ¿cuál es el propósito de seguir? No pueden simplemente vivir sus vidas hasta que puedan. No sé, no sé. <ríe> Trae muchas nuevas preguntas toda la backstory de Salem. Y es bastante buena, por cierto. Es una muy, una muy, muy buena backstory. Ah... Uh, pero me queda esa duda. Se supone que Salem... De cierta forma está conectada a los Grimm's ahora. Pero los vimos atacando a la gente. Y después ella intervino salvándolos. Entonces, no sé si lo hizo a propósito... Para poder... Uh, poder resurgir como la nueva diosa de la luz o de la oscuridad. Como los más, Hicieron la representación más o menos así. Uh, y no sé si ahora... Y en ese momento... Eh, Ospin o Osmos o, o sea, estaba de acuerdo con ello Lo cual lo hace un poco más Obscuro realmente Por eso que los Grimm estaban atacando y matando gente Y Ospin estuvo de acuerdo Con ello Para poder salir como Como los nuevos representantes De la humanidad Ante todo este tipo de De situaciones Entonces vamos a dejar el episodio hasta aquí chicos Uh, ojalá pueda, no me retrase tanto con los videos puesto del copyright y todo eso Voy a tratar de poner la versión de los, con los episodios completos y no recortados Ya que muchos me dijeron que no les gustó mucho esa versión donde estoy cortando a 10 minutos los videos uh, Pero es un poco más difícil que desbloqueen mis videos de esa manera Puesto que se considera que simplemente estoy posteando el episodio completo de Ruby Y, y no estoy agregando nada, nada de mi parte Entonces... Cosas de YouTube... Anyway... Uh, voy a dejar el episodio hasta aquí chicos... Muchísimas gracias por haberme acompañado... Dejen sus comentarios hasta aquí... Eh, ¿Qué les pareció la historia de Salem? Si realmente... Cuando lo vieron la primera vez... Porque me imagino que si... Estás viendo este video... Ya viste el, el episodio anteriormente... ¿Qué fue lo que pensaste de Salem en ese momento? O sea... ¿Te sentiste mal por ella? ¿O no? Porque pues... La verdad es una existencia muy muy triste... La que ha vivido... Igualmente la de Ospin... Ha sido una existencia muy muy triste... Ya que ha experimentado muerte... La muerte un montón de veces. Y Salem simplemente no puede morir. Lo cual lo obliga a estar sola. Por el resto de su vida. Uh, sí. Déjenme sus comentarios aquí chicos. Muchísimas gracias por ver. Yo los veo en el siguiente. Eh, soy Luis Elobo, fake, Y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias por todo chicos. Bye bye.